Hola, mi nombre es Johnny Finch, también conocido como Juanito Pinzón y vengo a deciros que se ha terminado la temporada de Working at the Games y empezamos con nueva temporada y espero muy pronto eh, nueva temporada de clips y de nuevo a los directos en Twitch así que si queréis seguirme y ver los directos en Twitch abajo tenéis abajo ahí abajo tenéis la, el enlace, el enlace. De, de bueno el enlace no de descarga porque esto no es un tutorial el enlace de eh, tampoco de compra porque tampoco vas a comprarlo el enlace de twitch del canal de twitch cheque ahí un poquito los horarios a ver cuando hago directo y cuando no no vaya a hacer que esté viendo este vídeo un yo que sé un domingo a las 12 de la noche y yo no estoy haciendo directo ese domingo a las 12 de la noche entonces yo te, te recomiendo que mires los horarios y ya me cuentas, ya me cuentas tú a ver qué tal